Que vamos a hacer alusión al día de la fecha 12 de octubre, donde estamos celebrando el respeto por la diversidad cultural. Y es por eso que tenemos a dos invitadas de lujo. Silvia, que está aquí con nosotros, Claudia conectada del otro lado, así que las vamos a recibir con un fuerte aplauso, darles la bienvenida. bienvenida ¿Cómo estás, Silvia? Un gusto recibirte. Eh, un gusto para nosotros en este día tan especial. Gracias por venir A Claudia, venir. ya la saludamos. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Todo bien? Un gusto. Todo bien, todo bien, un Bienvenida, buen día. un gusto. Claro, un gusto. Claudia vive en Uspallata, está muy lejos, entonces le dijimos, tranqui, vos te conectás por Zoom desde la casa para charlar un poquito. Les vamos a contar que tanto Silvia como Claudia son onta. Ellas son una suerte de autoridad, si se quiere, o, o líderes espirituales de la comunidad guarpe, aquí en Mendoza. ¿Es así? Es así, somos varias eh, mujeres, uh -huh. sobre todo mujeres. Uh -huh. eh, algunas somos ceremoniantes, y otras son líderes, lideresas se les considera ¿Lideresas? ¿Y, y, ¿Y requiere una preparación previa o cómo llega una a convertirse en líder del pueblo? Es como si fuera un, es por decir un mandato eh, Como que se toma ese, ese rol Ajá. y se va avanzando con respecto a las comunidades Y es así como se llega, Ajá. pero no siempre somos ancianas Muchas Ajá. veces son jóvenes. Ah, muy bien. Ah, bien. ¿Y sí. eso es indistinto hombres de mujeres? Indistinto. Cualquiera puede llegar. Ajá. Indistinto. Perfecto. Sí. ¿Y lo, los padres de ustedes, por ejemplo, eran OMTA? O sea, ustedes los veían de, de chiquita, Dicen, Yo quiero aspirar a eso, quiero llegar a ocupar el lugar que tiene mi papá, mi mamá dentro de la comunidad del pueblo Más <risa> que nada eran los abuelos. Ah, los abuelos. Y sí. los abuelos estaban con un gran silencio. Ahí es eso? Y porque no querían eh, comunicarlo. Mm. Habían sufrido muchas cosas, uh -huh. esto se ha, dado, se ha replicado en muchos pueblos, no solamente en el Huarpe. Uh -huh. Entonces muchas veces en el caso de mis, mis abuelos es, estaban en silencio uh -huh. y ese silencio hablaba, decía uh -huh. nuestro origen, decía eh, procedencias que no teníamos eh, conocimiento de, de, uh -huh. de otros lugares y era realmente nuestra identidad. Sin duda. De esta tierra, de estos territorios. Por supuesto. ¿Vos dónde vivís, Sil? Yo vivo actualmente en Las Heras. Perfecto. Eh, nuestros ancestros son de San Juan. Ajá. Uh -huh. Era todo territorio Huarpe, Mendoza, San Juan y San Luis. Claro, todo Cuyo. Y todo donde todo viven cuyo, eh, ambas dos, viven quizás cerquita de su comunidad, y... quizás viven como en un barrio. Vivimos en están barrio. Están todos juntos, o sea, ¿sí? somos los considerados urbanos. Uh -huh. Pero en realidad lo que nos une es la espiritualidad y el uh -huh. sentido de comunidad, eh, cuando nos reunimos eh, es hermoso. Claro, un sentido son, de pertenencia. Son muchos los miembros de la comunidad. Son varias familias. ¿Se mantienen unidos, vigentes? Estamos en contacto, sí, uh -huh. sí. ¿Clau, y en tu caso, allá en Uspallata? Sí, bueno, eh, en principio eh, saludarles. Un placer. El Gui Sumo. Buen día, estoy saludándolos en nuestro idioma huarpe, en Minkayar. ¿Cómo se cómo es y ¿Cómo se dice, El Gui Sumo. El Gui Sumo. El Gui Sumo. Buen día. Me el Gui muy bien. Así es. Y eh, bueno, comentarles que eh, cuando nosotros estamos oh, hablando eh, y le estamos hablando también a, a todas las familias de Mendoza eh, en este día tan, tan especial uh -huh. eh, para nosotros que, que luego de hasta el 2010... Eh, tantos años ¿no? que, que se enseñaba eh, a festejar el día, el día de la Raza uh -huh. y que para, para nosotros los pueblos indígenas eh, veníamos reclamando desde las organizaciones indígenas, que, que cada vez hay más organizaciones indígenas eh, de distintos pueblos. Eh, veníamos reclamando esto de, de que el, el Día de la Raza eh, tenía una connotación de mucha discriminación okay. y que ocultaba históricamente de alguna manera lo que había sucedido en esa, en esa historia, diríamos, trágica hacia nuestros pueblos. Pero esto se modificó por allá por el año 2010 que eh, se logró también gracias a la lucha de reivindicación de derechos de nuestros pueblos, eh, modificar esto por el Día eh, de la Diversidad Cultural, que tiene un sentido para que en, entre todos, entre todas las sociedades, reflexionemos de, de, esta, de esta situación, ¿no? solamente en lo histórico, sino que es el ser indígena hoy. Uh -huh. Porque eh, tanto eh, la hermana Silvia como yo, cada una no representamos a todo el pueblo huarpe. O sea, no todas las comunidades somos iguales, no todos los pueblos indígenas somos iguales. Cada uno mantiene su propia identidad de acuerdo también a su historia familiar y este uh -huh. clan familiar que... Que tenemos. Entonces, en, en Mendoza y en toda Argentina eh, estamos hoy presentes tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Y vivir claro. en la urbanidad no quiere decir dejar de ser indígena, es romper con los estereotipos, uh -huh. ¿sí? porque siempre se nos enseñó que. Eh, históricamente de que el ser indige, indígena es únicamente vivir en las zonas uh, rurales sí, o siempre relacionado con la indigencia. Sí, con la ignorancia o, o que muchas hay veces, que... hay muchos estigmas, muy crueles. Exacto, muy, Así es. muy violentos uh -huh. también, uh -huh. entonces eh, este día es muy importante para reflexionar de que somos pueblos preexistentes, porque uno dice, bueno, no, mi, mis abuelos venían de San Juan o venían de San Luis, que ese es el territorio antiguo, Huarpe. Pero en realidad, eh, nosotros somos pueblos preexistentes, nuestras culturas y nuestros ancestros estaban ya en estos territorios, antes de la creación de los estados, sí, que estos estados siguen siendo uniculturales, no, eh, no, no, no incluyen a todas las culturas. Y bueno, esto, de eso se trata este día justamente, de que somos diversos. Somos diversos hacia adentro del mismo movimiento indígena, como les decía por ejemplo, acá en Mendoza somos más de 24 comunidades huarpes, uh -huh. pero cada comunidad tiene su manera, su forma, sus su costumbres. Pero también en Mendoza existen otras poblaciones indígenas. Claro, eh, claro entonces bueno, es un poco compartirles. Excelente, no, la verdad que muy, muy, muy buena reflexión. Uh -huh. Clau, te agradecemos por, por esas palabras. Nos quieren comentar ustedes cómo es el día a día dentro de su comunidad. Como nos decías, todas eh, las comunidades, los diferentes pueblos tienen sus usos, sus costumbres que han mantenido a lo largo de las generaciones. Y me gustaría, en el caso de ustedes, conocer un poquito qué aprendieron de pequeñas que han sabido vivenciar hasta el día de hoy. Porque yo creo que parte del respeto también es... Conocer, ¿no? Informarse sobre los pueblos originarios. Bueno, en el caso de nuestra comunidad, ese es el respeto, sobre todo, hacia los niños. Una, ah. eh, un, un escucha distinto hacia las necesidades de las criaturas. Uh -huh. Una crianza que tiene que ir a la par de, de las crianzas comunes. Uh -huh. y, ¿Cómo es el trato con el niño, por ejemplo, en el día a día? Con mucho respeto, uh -huh. o sea, escucharlo, eh, sus sentires, sus tiempos. Eh, no subestimarlo. No subestimarlo, exactamente. Importante, algo que se ha perdido sí. quizá sí. en general. Ah, incluso uh -huh. hasta en la comida. Eh, mis hijos, nosotros tenemos cinco hijos. Los cinco tenían gustos distintos. Uh -huh. porque no respetárselos? Es parte de su personalidades, eh. uh -huh. Es sentir que uno los, los considera como... Una persona con derechos dentro de la familia. Uh -huh. Yo creo que eso es. Eh, eh, que no lo he visto, eh, no lo he visto en otras, eh, en, uh -huh. en otras eh, poblaciones, sí en otras comunidades lo he visto. Muy interesante. Uh -huh. ¿Sabes qué? Sí. Que rescato muchísimo de ustedes en general el respeto y la concepción que tienen por la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Así, Así es. Monumental. Es una vinculación completamente distinta y por ahí no se comprende. Uh -huh. Pero es que. Eh, eso, todo ser vivo eh, Tiene su, su parte Hasta espiritual claro Estamos sí. hablando de seres vivos Que puede ser eh, el agua El agua para nosotros es un ser vivo Y nos da vida uh -huh. Entonces por eso es que la defensa que hacemos También del agua, de uh -huh. los minerales eh, Todo lo que significa vida Desde un árbol La planta Todo organismo vivo eh, tiene, tiene parte de esa espiritualidad que compartimos. Somos partes de ellos como si fuera un entramado uh -huh. Lo que es la Juntos. naturaleza somos y nosotros uno. somos somos uno, un hilo más de ese tejido bonito. Me encanta. Me encanta el concepto. Y en tu caso, Clau, ¿alguna vivencia, experiencia, costumbre sí. que nos quieras aportar? Sí, bueno, yo la escuchaba a Silvia, los escucho a ustedes y seguro que, que también... Eh, Muchas de las de la familias del de pueblo huarpe, en principio, como pueblo preexistente de este territorio, pero también de los distintos pueblos. O sea, yo, yo estaba recordando cómo, cómo mi mamá nos explicaba cuando ella creció, que también ella creció en zona rural, uh -huh. eh, en, también en lo que hoy es lagunas del Guanacache lagunas de Rosario, pero al lado, bien al lado en el límite con entre Mendoza y San Juan, eh, ella, por ejemplo, hilaba, hacía su tejido al altelar, eh, pero nos contaba de que no le gustaba hilar, ¿eh? le gustaba sí hacer el tejido, pero no hilar. Y lo que nosotros aquí en nuestra comunidad eh, que estamos, eh, nuestra comunidad es la comunidad Huarpe y estamos aquí en la zona de San Alberto uh -huh. eh, practicamos lo que hoy se denomina el turismo con identidad que es una forma de difundir nuestra cultura y hacerla visible hoy ante toda la sociedad y hacemos lo que es la práctica de la cerámica Ay, con las no. técnicas antiguas, hacemos la cocción con guano y, y a leña y hemos ido eh, recuperando porque es algo que se estaba también eh, perdiendo por bueno por todos los motivos históricos que, que ya se saben se estaba perdiendo todo lo que es la simbología la forma de escritura antigua de nuestro pueblo, de nuestro pueblo era a través de la simbología, están los grabados rupestres, tejido, uh -huh. está en el tejido, está en la misma cerámica. Así que bueno, eh, esa es una de las prácticas y como dice la, la hermana Silvia Sánchez de la comunidad de Yecurud, eh, eh, el, en lo que sí coincidimos todas las comunidades y todos los pueblos es en el cuidado de nuestra pegnetao, nuestra madre tierra uh -huh. está penetado, que es nuestra casa en común y que compartimos con todos los seres vivos. Así que hoy y más que nunca, 12 de octubre, elevamos nuestras voces para toda la sociedad que debemos cuidar del agua fundamental, que es la que depende también la vida sobre esta madre tierra por y por eso somos parte de las asambleas del agua uh -huh. proponiendo que acá en Uspallata se pueda crear de una vez por todas el área protegida Uspallata-Polvareda que de esta manera se va a proteger todas las formas de vida que existen en todo este territorio uh -huh. y el agua que llega a la ciudad de Mendoza. Claro. Seguro, qué importante. Chicas, tienen un significado especial el nombre de cada una de sus comunidades. Digo, Guaitamari y Eje Kuruk. Sí, totalmente. Eh, en el caso mío es, eh, es Eje Kuruk que hace eh, referencia a mis abuelos a la serranía Pie de Palo. Entonces se unió los dos términos, uno en Alentiac y el otro en Milkayak para decir pie de palo, uh -huh. eh, porque tiene que ver con el rescate que hacemos eh, a través de la lengua, que Claudia lo va a explicar muy bien, eh, estamos revitalizando la lengua uh -huh. de Milkayak en el caso de acá de Mendoza. ¿A ustedes sus, sus abuelos y sus padres les enseñaron a hablar en la lengua huarpe? No, ¿no? estaba muy calladito, había <risa> como... O sea, como, es como que no sé, sí, no uh -huh. sé, no sé no hablaba por temor mucho. a ser discriminados, quizás o, o y ¿a dónde mucho más eso de? y mucho más qué qué lástima, eh, nosotros no lo vivimos, pero muchas hermanas nuestras y hermanos eh, cuentan uh -huh. que en las escuelas eh, les prohibían hablar en lingüajar y qué triste es muy triste, entonces sí. eh, por eso es el rescate de uh -huh. eh, Tan valioso que estamos haciendo. Uh -huh. En el caso mío, la familia, mis nietos me nombraron Aguayanche, que significa Abuela Luna. Uh -huh. O sea que ellos pusieron, me pusieron ese nombre y el Qué que, que es. Qué Para bonito. mí es un es maravilloso. Mimo. Sí, es Hermoso. un mimo, es me, un encanta. Mimo. me encanta. Claudia, y en tu caso, ¿cuál es el significado de sí, Guaitamari? Sí. En el caso nuestro, eh, que también es una recreación y vitalización de nuestro idioma huarpe mil es eh, lugar de amor. Oh, ¿sí? es muy bonito. Porque eh, la realidad de nuestros pueblos, eh, si bien eh, eh, durante, durante muchísimos años, cientos de años, se prohibió que se hablara el idioma huarpe, Cortaban la lengua para que no se hablara. Fue una forma eh, para que se extinguiera el idioma nuestro porque a través de los idiomas se transmiten las culturas. Fue una de las tantas formas violentas. Uh -huh. Entonces hubieron varias generaciones que dejaron de hablar ...este idioma... ...pero bueno, en estos tiempos... ...el idioma huarpe... ...tanto el ayenteac como el milcayac... ...que son los dos dialectos... ...recuperados... ...se están revitalizando... Qué buena y hoy, hora. ...en Qué Argentina son... ...36 lenguas indígenas... ...que están en este... ...en este proceso... Sí. Eh, ...eso es una de, de las... ...tantas situaciones... ...vividas históricamente... Eh, había, hubo durante varios, varias generaciones, mínima tres generaciones, con mucho miedo, y una forma de preservar la vida fue irse hacia adentro y no transmitirle un montón de cosas a las futuras generaciones. Y gracias a eso, cuando se dice que el guarpe ha sido pacífico, eh, es otro estereotipo, porque el guarpe también resistió. Tuvo distintas maneras de resistir y por eso hoy estamos aquí, están nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijes ¿sí? eh, presentes y, y nuestras nietas eh, y nietos eh, también presentes somos. No solamente el pasado, somos presente y somos futuro. Mucho para aportar a esta crisis tremenda, como el cambio climático, el calentamiento global y todos los conocimientos en la agricultura sin venenos y nuestra espiritualidad que es la base de todos y somos cultura del amor. Y desde el amor es que queremos brindar a esta humanidad todos los conocimientos ancestrales. ¡Qué bonito, chicas! Encantó, Gracias, lindo, el aplauso la verdad que ha sido precioso contar con el testimonio de ambas, eh, feliz día del respeto por la diversidad sí. cultural eh, sí. ha sido muy pero muy bonito tenerlas acá con nosotros, así hermoso. que gracias bueno, gracias por montón. tomarse este ratito Mutuani Mutuani ay mutual. las dos a la vez lo dijeron qué bonito porque quiere decir gracias y mucho más que gracias, Mutuani ah, Mutuani gracias Me encantó. Chicas. un placer un placer enorme, gracias, gracias Clau gracias, por conectarte, beso grande gracias Silvia sí, un placer gracias, tenerte Silvia. con bueno, nosotros